Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, en la... no hace mucho, en la última sesión de vídeos que grabamos, les hablaba de un caso que llamé el caso Pagore. Eh, hoy quiero hacer una nueva reflexión sobre algún aspecto de este caso de esta mujer. Pero antes quiero hacer una síntesis de lo que les dije en la sesión anterior, en la sesión de grabación anterior, en el vídeo anterior. Mire. Yo les decía que esta mujer eh, se casó enamorada, se casó joven, se casó enamorada de un hombre también, pues joven como ella y en toda la plenitud de la vida, pero este hombre tuvo un accidente, un accidente más bien cerebral eh, que le dejó algo trastocado, pero no trastocado en el sentido de que todas las posibilidades laborales que tuviese, hubieran quedado anuladas, no, él hubiera podido hacer muchas cosas. Pero esta mujer, eh, debido a su propia personalidad eh, y también eh, eh, el marido, pues eh, claro, si se lo hacían todo para él, pues mucho mejor. Pues eh, entonces, eh, entre esas dos cosas hubo una combinación que llevó a que esta mujer se hiciera cargo totalmente de la vida de este hombre. Cargo quiere decir pues que este hombre prácticamente estaba en su casa, estaba siempre sin hacer nada... Eh, acostado, por allí viendo la televisión pero prácticamente no hacía nada, nada y, eh, y ella sin embargo lo hacía todo pero eh, eh, entonces eh, el sentido de, de por qué esta mujer realmente se hizo cargo de este hombre y no hizo todo lo contrario que hubiera sido estimularle ayudarle para que él hubiera podido hacer un montón de trabajos que él podía haber hecho incluso teniendo esta... esta eh, cierta disminución de ciertos aspectos de su personalidad y de su, de su físico incluso. Eh, ¿Por qué? Porque ella necesitaba, ella necesitaba hacer eso. O sea, ella, te, ella necesitaba tener a un hombre, hombre allí inválido, y, a convertirlo en un inválido para sentirse ella superior a lo masculino, para sentirse superior en primer lugar y para sentirse sobre todo superior a lo masculino. Ella castraba a ese hombre, castraba sus posibilidades, castraba el proyecto que podía haber tenido este hombre, que podían haber sido diversos proyectos, para ella no sentirse castrada, es decir, no sentirse, eh, digamos, limitada, eh, disminuida, sino que ella ella realizaba sus fantasías grandiosas y, no, y, y anticastrantes eh, eh, convirtiéndose en una persona muy activa eh, dedicando mucho tiempo mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación mucho de todo a ese hombre a ese hombre eh, y aparte de esto, ella también tenía tenía muchas cosas contra ese hombre, muchas cosas que vertía en él como eran reproches, agresiones, eh, desplantes en torno, por ejemplo, a, a muchas cosas, pero también en torno a la sexualidad, ¿no? Eh, entonces, eh, fíjese cómo una persona puede, eh, en la relación con los demás, crear un tipo de relación porque esa relación que crea le hace a esa persona sentir algo que, eh, que para ella es gratificante en el sentido aunque sea en el sentido patológico de la, de la palabra, ¿Por qué que sería lo contrario, esto es lo, que, esto es lo que esta persona ha intentado evitar lo que esta persona ha intentado evitar es tener de ella una imagen de una persona mucho más normal mucho más sencilla mucho más eh, con su proyecto de vida y su capacidad pero no teniendo que asumir, por así decirlo, una capacidad muy muy grande para realmente tapar, ocultar, para tapar, ocultar eh, todo el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de castración, el sentimiento de desamor que ella había tenido en su infancia, porque ella había tenido un gran sentimiento de desamor eh, de su madre y ella se había sentido como muy poco querida, muy poco... Eh, digamos, eh, no había habido una interrelación buena con esa madre, una madre que era muy fría, muy gélida y que no había con ella una capacidad de interrelación. Cuando eso pasa, eso deja en la personalidad un sentimiento de abandono, de humillación, de, de inferioridad, eh, digamos, de rabia, de impotencia, que, que, que, que la persona eh, le es muy difícil eh, tolerar. Y por tanto, eh, ah, bueno, y además otra cosa, en este, caso, en este caso había otro elemento que la otra vez no hablé de él, había en ella una, una gran tendencia depresiva, este es un elemento importante del que la otra vez no les hablé, había en ella una gran tendencia a la depresión que ella intentaba mitigar e intentaba realmente combatir eh, con esta gran dedicación, con esta gran actividad desde la mañana hasta tarde por la noche eh, para no tener que sentir esa debilidad, esa depresión, esa desgana, esa desilusión sino que combatía lo eso, todo eso con una hiperactividad pero no solo lo hacía con, con, con, con, con su marido y ya, de alguna forma, era, por así decirlo, entre comillas ahora esto, ahora esta frase... Eh, parece una frase anticuada, pero vamos a decirla ella era el hombre de la casa, por decirlo de alguna forma era el hombre de la casa era la que salía a trabajar fuera, la que ganaba el dinero el, pero además eh, eh, en, en trabajos donde tenía que dedicar un gran esfuerzo en esos trabajos ella eh, eh, se esforzaba como ustedes no se pueden imaginar y en muchos casos no estaba muy bien pagada pero ella se esforzaba muchísimo muchísimo, muchísimo, por tanto fíjense como esa hiperactividad de ella combatía, combatía esa tendencia eh, a la depresión que se había albergado en ella en los primeros años de su vida. Eh, eh, su, su Digamos que su narcisismo, eh, esa imagen que ella necesitaba tener de sí misma, eh, eh, la, la conseguía a partir de todo esto, a partir de todo esto, no solamente en relación con su madre, ella cuidaba de su familia, ella tenía varios hijos, incluso cuidaba bastante de una nieta porque su nuera tenía un, un, un negocio y muchas veces no podía atender a la niña y ella eh, se ofrecía para cuidarla, para, para traerla del cole, para llevarla, para estar con ella, etcétera. ¿Cuántas veces, cuántas veces, como digo... Esta persona no ha sido paciente mía, pero yo he tenido con ella grandes conversaciones y me ha contado muchas cosas de ella. ¿Cuántas veces eh, eh, eh, esta, esta, esta nieta, eh, una niña pequeña, le ha sacado de un sentimiento depresivo por el hecho de tener que cuidarla, de tener que estar con ella, de tener que hacerle la comida, de tener que preparar la merienda, de tener que estar atento, atenta a los movimientos de esta chica para que no tuviera ningún accidente o ningún problema en donde se movía. Por tanto, a ver, ¿qué podemos concluir de todo esto? Mire, podemos concluir varias cosas. Cuando una mujer, y estoy hablando ahora de mujer, ha tenido durante la infancia modelos, modelos en este caso su madre, que no han sido modelos atractivos, que no han sido buenos modelos femeninos, que han sido modelos que han estado también deprimidos que han estado, digamos, fuera fuera, fuera, fuera, de, fuera de, de, de ese contexto en el que tenían que haber estado de una forma activa cuando no ha tenido esos modelos esta mujer siente un sentimiento de inferioridad y lo siente también por ser mujer, ¿por qué? porque el modelo de mujer que habría estimulado en ellas el amor a sí misma y su autoestima y habría, habría creado buenos ideales como mujer no estaba allí, estaba zen. no había ese modelo. Por tanto, ella tenía como un reproche profundo sobre sí misma como mujer. Si a esto le añadimos, porque esta mujer vivía en un lugar, eh, digamos, rural, eh, donde el machismo es. Eh, y esta mujer ya es mayor, el machismo era apabullante. Y por tanto, esta mujer, haciendo todo lo que hacía, era una forma de, por así decirlo, de ponerse al nivel de los hombres al nivel de los hombres y, por tanto, recuperar eh, por, con su esfuerzo sus ideales y su, y su mm, omnipotencia y su autosuficiencia recuperar esa autoestima que se había venido abajo y se, la habían machacado porque no había tenido realmente un modelo femenino, femenino adecuado por tanto, ella, eh, eh, haciendo esto eh, eh, no sentía su castración. Esta castración no era solamente, como digo, de su de su. de los inicios de su vida. Era también debido al ambiente social. Vivimos en una sociedad eh, todavía muy machista, donde y, y la historia de la humanidad ha sido una, una, una, una historia absolutamente machista donde el hombre ha tenido el protagonismo total y la mujer se, se, se ha convertido durante milenios y siglos en un ser eh, que estaba para dos cosas fundamentales para satisfacer al hombre sexualmente para, y para dar a luz y cuidar a los hijos pero lo demás era absolutamente prohibido, absolutamente ajeno a, a eso y pocas mujeres en la historia de la humanidad eh, pudieron sobrepasar ese límite, esa barrera que una sociedad eh, en su política, en, su, en sus costumbres, en su ideología social, en, en los comportamientos de todo tipo, docentes, etcétera, ¿cuántas mujeres no han podido acceder? a carreras, a la cultura, justamente porque todo eso les estaba pegado. Todo esto que ocurre es que en los países occidentales se ha superado muchísimo, está todavía en otros países en pleno auge, en pleno auge. Y ustedes saben saben perfectamente a qué países me refiero. Y, ¿eh? Entonces, pues solo hace falta que abran los ojos mucha gente que vive en estos países y vea lo que pasa, vea lo que pasa. Y entonces podrán entender lo que pasó eh, eh, por ejemplo en España eh, tengan en cuenta que aquí hubo eh, había un gobierno elegido eh, democráticamente el gobierno republicano que fue, eh, hubo un golpe de estado y el general Franco que eh, indudablemente causó con su acción bérica con el golpe de estado y la guerra civil que duró tres años, causó miles y miles y miles de muertos de muertos y esto lo hizo pues porque él era muy muy arrogante, de una arrogancia absoluta, era como Dios, y él creía que lo que él pensaba, sus ideas sobre la religión, y sobre todo eran las mejores, y por tanto tenía derecho a arrasar matando a miles y miles y miles de personas, porque él, eh, en esa arrogancia que siempre tienen los dictadores, su ideología y lo que ellos piensan es un narcisismo, es un narcisismo de muerte. Ellos son los autores de la vida ellos para los dictadores se sienten tan poderosos que ellos creen que disponen de la vida de los demás para hacer con ella lo que le da gana y de hecho lo hacen matando, asesinando eh, encarcelando, torturando etcétera, etcétera y eso fue lo que hizo aquel el caudillo eh, que algunos, menudo caudillaje tuvo este señor que se llamó Francisco Franco Bahamonde eh, bueno, pues esto y a esta mujer a esta mujer le cogió de lleno esa época le cogió de lleno ¿qué era lo que veía esta mujer en, la, en el ambiente en el que ella estaba? lo que veía era un absoluto dominio de lo masculino un dominio hasta, hasta, hasta la saciedad y esta mujer, que era una mujer que no había tenido aquello que alimenta el amor, que alimenta un proyecto de vida que alimenta eh, eh, la ilusión que alimenta el deseo, que alimenta la, una visión buena del mundo, además de eso, había tenido un ambiente a su alrededor que había machacado lo femenino. Y ella sentía una rabia enorme hacia lo, lo masculino, lo masculino. Y entonces, esa rabia enorme y esa castración tan grande que ella había sentido, de alguna forma, la... la digamos la a ver como le digo la echó contra su marido para sentir, para poder hacer algo que pudiera darle un poquito de autoestima, un poquito de amor a sí misma, y, cre, y creó un ideal grande, grande, un ideal muy masoquista, pero fíjese que esta mujer, ese masoquismo, le servía para tener esa imagen. No hay, como el masoquismo y el sadismo siempre van juntos, son de las dos caras de una misma manera, por una parte tenía ese masoquismo en sus proyectos, en su exigencia de operación, pero al mismo tiempo utilizaba ese masoquismo contra ese hombre que tenía delante de sí, que era una forma de sacar toda la rabia frente a todo ese universo masculino al que ella se había tenido que someter durante, eh, durante eh, tanto tiempo y el primer ejemplo era el de su propia familia de su, de sus padres eh, su padre era un hombre todopoderoso dentro de su familia y por tanto ya había visto el trato el lugar que le correspondía al hombre y a la mujer yo desde aquí digo a las mujeres que se rebelen activamente contra todo comportamiento de cualquier hombre de cualquiera de nosotros que intenten humillarlas eh, eliminarlas de la vida dejarlas en un segundo lugar poner obstáculos eh, y relegarlas a ser floreros de la vida con un cuerpo bien cultivado ahora también digo una cosa el problema no está solo en los hombres el problema está también en ustedes, en las mujeres ustedes no tienen que convertirse en eso porque si ustedes se convierten en eso como todavía ocurre en un montón de publicidad y en un montón de cosas, ¿qué ocurre? Que muchas mujeres aceptan que las conviertan en eso, a lo mejor por dinero, a lo mejor porque están bien pagadas, hay muchos modelos que, que, que, por ejemplo, afectan mmm, cosas que yo creo que no deberían aceptar ¿por qué? Porque es una manera de perpetuar esto, aunque sea de una forma eh, disfrazada de... Eh, de somos modelos y, y nos contratan y nos pagan muy bien y nosotros, eh, eh, y nosotros somos así, nos sentimos mucho más importantes. Pero yo creo que no es la mejor manera. La mejor manera de hacerlo es, eh, es tener proyectos en la vida donde estas personas eh, desarrollen su capacidad intelectual, sus sentimientos, eh, su, un proyecto de vida social, política eh, al, al mismo nivel que los hombres al mismo tiempo eso, eso no implica que no sean buenas madres buenas esposas en igualdad de condiciones con esos hombres sea su marido o compañero de trabajo o quien sea por tanto eh, este caso que yo les digo que sea un caso más para pensar para reflexionar para darse cuenta de cosas pues si no, ¿para qué sirven estos vídeos? Si ustedes no los utilizan para esto. ¿eh? Yo no estoy aquí por lo guapo que soy, ni por nada de eso. Yo estoy aquí para transmitirles unas cosas que a ustedes les pueden ayudar para eh, desarrollarse, favorecer su crecimiento, favorecer su, su proyecto, etcétera, etcétera. Para eso es. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta el próximo vídeo.